manejas tu tiempo, cómo lo gestionas, cómo gestionas tu mente en relación al tiempo, cómo haces el presupuesto y la inversión de tus recursos de tiempo, de energía, de atención. Quédate en este video que te quiero mostrar una herramienta que te va a ayudar a hacerlo de una forma mucho más eficiente. Bienvenido a Cronopio una vez más, yo soy Olga Semoret, mujer Cronopio, aquí hablamos de productividad, aquí hablamos de herramientas que sirven para gestionar mejor tus recursos de tiempo, energía, atención y a veces hasta dinero. Así que quédate y suscríbete si son temas que te importan. Creo que entonces te tienes que suscribir porque todos estamos sujetos al tiempo, todos estamos en esa constante batalla, pero no del mal, del mal rollo de la batalla, sino estamos como en esa batalla estratégica de ver cómo usamos nuestros recursos para obtener los resultados que queremos, que al final de cuentas nos van a hacer felices y nos van a satisfacer como seres humanos en una vida, por decirlo así, esto es muy filosófico. Pero bueno, quiero contarte hoy de una herramienta que conocí y me parece, y la utilicé y la probé, y quiero contarte cómo puede ayudarte con esta gestión. Day Optimizer es una herramienta como sus fundadores la definen para retomar el control de tu tiempo. Ya te voy a explicar cómo logran eso. Sus cofundadores son Trevor Lowbeer y Matt Ames. Yo conocí eh, acerca de esta herramienta en un summit de Time Management en el que participé junto a uno de sus cofundadores como speaker. Y luego Matt, el otro cofundador casualmente, creo que porque tenía mi contacto, me... Escribió un email y me pidió que si podía revisar, hacer una reseña de esta herramienta y que si yo podía, eh, pues, definir que esta herramienta podría ser de utilidad para mi audiencia y para mis clientes como coach de productividad. La respuesta corta es sí, pero déjame contarte por qué. De Optimizer me parece interesante para todas las personas que estén buscando una herramienta para tomar conciencia y como ellos dicen retomar el control de tu tiempo. Sin embargo, quiero hablar de los dos extremos de posibles usuarios para que te ubiques en alguna parte de ese espectro y puedas ver si esta herramienta te puede ayudar. En el caso de que seas una persona que está empezando en todas estas cosas sobre la productividad, buscando herramientas, buscando construir tu sistema de productividad personal, creo que Day Optimizer es algo que te va a ir de perlas, como dicen por allí, que te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque la herramienta no solo busca automatizar procesos, como muchas de las herramientas del mercado, sino que empieza a atacar todo lo que es la toma de conciencia, todo lo que es el manejo de tu mente, el manejo de tu comportamiento con respecto a la utilización que haces de tu recurso tiempo. Por ejemplo, ¿cómo podría verse esto en la realidad? Esto puede verse con algo muy sencillo en lo que caemos todos, no importa el nivel de conocimiento que tengamos en la productividad, es un comportamiento humano regular y es ser muy optimistas con nuestra planificación. Nosotros no tomamos en cuenta todos los factores que pueden de alguna manera influir en cómo hacemos nuestras actividades y sobre todo el tiempo que vamos a invertir en una actividad. Nosotros decimos, bueno, sí, este, esto lo hago en una hora. Por lo general nos tardamos de dos a tres horas cuando decimos que es una hora. ¿Por qué? Porque hay cambios de contextos, porque hay interrupciones, porque tenemos que meternos en el mood para hacer las tareas por ello yo recomiendo muchísimo y te voy a dejar el video por acá de Time Management. No, no es de Time Management, estoy confundiendo los conceptos, es el de Deep Work. Este, yo hice varios videos sobre el tema de trabajo profundo basadas en el libro de Carl Newport, del mismo nombre, Deep Work, que básicamente te dice que protejas de 2 a 3 a 4, si eres un genio horas para que hagas trabajo profundo ese trabajo que realmente es de creación y que necesita toda tu atención y que necesita que estés libre de notificaciones necesita que dejes el celular en otro cuarto etcétera etcétera etcétera entonces es muy importante para alguien que esté empezando a retomar el control de su tiempo que pueda ver cómo es ese flujo, cómo esa persona hace esa estimación de tiempo, luego cómo se cumple y de alguna manera ver el resultado para hacer los ajustes necesarios. Y no solo para hacer los ajustes, sino para conocerte, porque... Todo este boom de autoconocimiento, también les digo que tiene que ser un, un autoconocimiento dirigido a cómo hacemos las cosas. Yo soy de la teoría que el cómo hacemos las cosas determina, pero tiene una correlación directa en nuestro nivel de felicidad. Por eso lo, lo encuentro muy, muy importante y por eso soy una apasionada de la productividad, tanto que me hice coach de productividad. El segundo caso es el otro extremo, es una persona como yo, yo soy coach de productividad, se supone que yo soy una niña en cuestiones de productividad, quizás no lo soy, no lo sé, pero sí he estudiado durante años, he leído libros de esto, atiendo a personas y le ayudo a mejorar, entonces tengo como una visión de varios casos y a mí como persona que ya tiene un sistema de productividad personal establecido, Day Optimizer realmente me ha servido para ir más allá, para realmente no confiarme, creo que, creo que los usuarios como yo que ya somos un poco más expertos en la materia, nos tendemos a confiar y Day Optimizer nos devuelve a esa realidad en donde todos los días nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos de tiempo, de atención y de energía sobre todo. Tenemos que tener una ayuda para planificar ese día. Tenemos que tener como, nos ayuda a mantener esa consistencia. ¿Verdad? que es a lo que queremos llegar con todas estas prácticas, creaciones de hábitos es una consistencia en el tiempo, es perseverar es mantenerte motivado y creo que Day Optimizer realmente lo logra ahora quiero hablarte de lo bueno de esta herramienta lo primero es que te da una estructura eh, es una herramienta que se basa en una metodología y eso a mí me fascina porque no se trata de llenar cosas y hacer pasitos no hay una metodología detrás que te va a permitir realmente lo que ellos prometen que es retomar ese control o hacer una gestión efectiva de tu tiempo esta metodología que ellos plantean está basado en tres ideas que a mí realmente me gusta muchísimo desde una productividad compasiva y consciente El primero es el compromiso, eh, en inglés es la palabra commit Es decir, tú te estás comprometiendo de alguna manera contigo o con otro en realizar una actividad Luego que existe ese compromiso, entonces vamos a tener la parte de Allocate, que es de alguna manera manejar tu presupuesto de recursos, que es algo que yo siempre les estoy hablando en este canal, que yo veo nuestra productividad como un portafolio de inversión de nuestros recursos, entonces yo voy a decidir en dónde voy a invertir en ese recurso en el segundo paso. Y el tercer paso es poner manos a la obra, es agendar, es planificar, es poner en un calendario, es decir, este recurso lo invierto en este momento en esta tarea entonces se completa de alguna manera el círculo y no solo eso sino que la estructura te va a dar la oportunidad de ver si esa planificación que tú estás haciendo si esa estrategia que tú estás usando si esos hábitos que estás desarrollando en tu gestión son efectivos ¿Por qué? porque tú vas a ver de acuerdo a esa planificación ¿Qué resultados estás obteniendo? Y para mí eso es la piedra angular de esta herramienta y por lo que realmente la recomendaría. Lo segundo va de la mano de esto primero que te dije de la estructura y es una toma de conciencia porque... Yo siempre le digo a mis clientes y digo en estos videos que nuestro calendario no solo sirve para planificar, sino que nuestro calendario sirve como un reporte de nuestra propia gestión con nosotros mismos. ¿Y qué importante es eso? Qué importante es tener un reporte, es tener un espejo en donde mirarnos y saber si las cosas están yendo por el camino que yo estoy decidiendo. No es un camino ni malo, ni bueno, ni el correcto, ni el incorrecto, ni el efectivo, ni el no, sino es el camino que yo estoy queriendo para mí y que estoy decidiendo para mí. Eso para mí es lo más importante y esta herramienta te ayuda a tomar conciencia de ello el tracker, tener una suerte de registro para ver cómo se están comportando esas actividades que estás haciendo en tu vida, esto sirve sobre todo para los hábitos imagínate que tú estés empeñado en meditar tres horas al día y no logras ni hacerlo 3 minutos entonces ¿qué está pasando? el tipo de meditación que estás escogiendo quizás no es la correcta porque no intentas otra cosa? y así es cuando vas haciendo esos ajustes maravillosos que realmente te permiten encontrar las cosas que son adecuadas, que se adaptan a ti, no lo que hace todo el mundo no lo, lo que recomienda los libros de la gente millonaria que si no haces nunca vas a ser millonario nada que ver, todos somos casos particulares e individuales, recuerda eso el esquema de la herramienta permite mantener el flow, el flujo y la motivación, ¿por qué? porque dentro de la estructura de la herramienta se plantea que todos los días vayas a recorrer el frame todos los días vas a recorrer este marco teórico, metodológico que te está dando la herramienta y esa repetición esa repetición es la que en este caso te va a permitir hacer los ajustes necesarios a tus rutinas, a tu comportamiento y a tu vida en general otra cosa que me gustó mucho es que planific cada vez que la iba utilizando iba planificando mejor las horas eh, el tiempo que iba a tardar haciendo algo y eso permite que Tomes también conciencia de lo dañino que es el cambio de contexto en las actividades, de lo dañino que es que cuando te tienes que concentrar en algo, dejes las notificaciones prendidas, de que si tú estás, por ejemplo, haciendo trading y operando en la bolsa, tú no puedes pretender hacer cosas tan complejas como grabar este video a menos que la bolsa esté parada, al menos que te estés tomando un break, porque no puedes estar viendo, se me fue el contrato, lo operé, no tiene sentido. Entonces ahí es donde te das cuenta de que el multitasking tiene cosas muy fantasiosas el multitasking que nosotros podemos hacer como seres humanos es mínimo es mínimo sí existe pero no como nosotros creemos o no como muchos se quieren autoengañar con el multitasking ahora quiero hablarte de lo malo sí, la herramienta tiene cosas malas porque es una herramienta que está creciendo. Eh, una de las cosas que hice cuando le di el feedback a Matt fue precisamente decirle las cosas que me parecía que faltaban y muchas de ellas, les adelanto, ya están planificadas para ser agregadas en las futuras actualizaciones de la herramienta. Eso me dio mucha esperanza porque sí me hicieron falta estas cosas que te voy a nombrar lo primero es que la herramienta no es flexible te voy a poner dos ejemplos el multitasking que creo que sí es posible cuando son cosas mecánicas o cuando son cosas de poner alarmas y vigilar y yo quisiera la opción de poner las cosas una al lado de otra y no la tiene y lo otro que yo quisiera que fuera posible sería contar en el tiempo los breaks que me tomo es decir, si yo tengo un bloque de tiempo, porque la herramienta obviamente se basa en bloques de tiempo, lo puedes ver aquí que te lo voy a colocar, si yo pongo un bloque de, de tiempo, yo quisiera poder eh, colocar también los respiros que tengo de ese tiempo, los recesos o los breaks, las pausas que me tomo en ese tiempo y poder quizás alargar, poder, poder, poder manejar un poco más ese calendario, quizás ellos no lo han hecho tan así para mantenerse apegados a su metodología una cosa que podrían hacer es tener un modo avanzado y poder nosotros de alguna manera seleccionar qué tanta flexibilidad queremos o no de la herramienta la otra cosa mala es la integración ¿en qué sentido? es una integración avanzada la integración con Google Calendar está hecha pero no es la mejor, sé que la están mejorando me refiero a las integraciones con herramientas como Trello, como ClickUp, como Notion, en la que controlamos de alguna manera o en la que gestionamos nuestras tareas, el detalle de nuestras tareas. Sería fantabuloso, fabuloso, magnífico que nosotros podemos darle clic en Day Optimizer y de una vez me pudiera hacer una relación entre esa tarea y el detalle de esa tarea porque en una herramienta como Trello o como ClickUp yo tengo el detalle de lo que tengo que hacer, cosa que en Day Optimizer no va a suceder, ahí podemos poner son pequeñas notas pero no hay listas de chequeo no hay fechas, no hay nada tan avanzado como un gestionador de tareas porque Day Optimizer no es un gestionador de tareas es un gestionador de tiempo y eso hay que tenerlo muy claro entonces si lo van a poner o no en el pipeline es sí yo no estoy segura yo me imagino que sí en algún punto pero yo sí le eché mucho en falta lo tercero son las estadísticas las estadísticas son muy reducidas tienes una suerte de habit tracker que les hablé hace unos minutos pero no tienes estadísticas de tu planificación, yo creo que para usuarios de mi nivel, usuarios más expertos en la materia sí sería muy beneficioso además como un coach de productividad si yo estoy con un cliente y le recomiendo que utilice esta herramienta y él me pudiera dar un reporte yo pudiera detectar patrones y pudiera ayudarlo muchísimo en la gestión diaria de sus recursos. En conclusión de lo malo, lo que creo que está pasando es que es una herramienta que apenas está creciendo, es una herramienta que es muy sólida eh, desde el punto de vista metodológico, pero que a nivel de features, o a nivel de funcionalidades extra, todavía tiene muchísimo campo para crecer. Ahora bien, sé que sus dos fundadores están muy al pendiente de que no se desvirtúe la parte metodológica, lo cual me hace recomendar esta herramienta a un mil por ciento, porque sé el cuidado y la intención de sus fundadores. Sí, llegó el momento de lo feo. Bueno, lo feo de esta herramienta es su precio. Y de hecho fue algo que comenté en mi reseña o en el review que hice para Matt y para Trevor de la herramienta y me parece que todavía no tienen funcionalidades para cobrar el precio que está cobrando eh, Una herramienta como ClickUp o como Trello es la mitad del precio en comparación a esta herramienta. Sé que es una herramienta que metodológicamente ofrece muchísimas cosas interesantes que quizás las otras herramientas no ofrecen, sin embargo, el precio me pareció costoso. Pero para lo feo, tengo una solución. Y es que, por ser parte de la comunidad Cronopio, vas a tener un descuento este es el descuento. Vas a tener un descuento que me ofreció Matt para esta comunidad. Si usas el código que te voy a dejar en la descripción, vas a tener este porcentaje de descuento para que utilices la herramienta. La herramienta también tiene un free trial en el que puedes utilizarla durante una semana y medir si es algo que va a aportar a tu productividad. Yeah quiero darte mi conclusión es una herramienta que sirve para todos los espectros de la productividad es una herramienta que realmente eh, tiene un fundamento metodológico muy interesante y muy de acuerdo a cómo yo veo la productividad con conciencia y compasión por ti una productividad en la que realmente seas inteligente a la hora de invertir tus recursos y por ello puedo decirte que está 100% recomendada Debido a su precio, que es lo feo y lo malo que te comenté en el video, no le puedo dar 10 de 10, sino que le doy un 7, un sólido 7.5, porque sé que es una herramienta que va a expandirse y va a crecer por la intención que tienen sus cofundadores en ella y lo que quieren hacer por las personas, por eso a veces es interesante irse con herramientas más pequeñas, con casas más pequeñas, que sí, se van a tardar un poco más en, la, en agregar los recursos, pero vas a tener una herramienta boutique, por decirlo así, vas a tener una herramienta más consciente de la productividad y que no masifique las cosas. Para mí eso es muy valioso, por eso les digo que me convertí en afiliada, a esta herramienta y este vídeo no me están pagando por hacer este vídeo para nada. Lo único que me están ofreciendo es un descuento para mi comunidad, pero realmente creo en la herramienta y por eso quise hacer ese video. Y por eso quiero recomendarles esta herramienta no solo a ustedes, mi comunidad, sino a los de ustedes que son mis clientes como coach de productividad. Es una herramienta que me parece muy, muy buena, sobre todo para los que están empezando, si yo tuviera que escoger a alguien en el espectro, pero sirve para todos y sobre todo para mantener esa constancia que tanto nos cuesta a la hora de los procesos productivos. Realmente espero que te haya gustado este video, por eso me acerco a la cámara, eh, dime si quieres que haga reseñas de otra aplicación dime si estás dudando entre qué aplicación podemos hacer comparaciones entre entre entre aplicaciones, todo lo que tú quieras, déjamelo en los comentarios. Dime si te sirvió este video, pregúntame, aquí estoy a tu disposición. Recuerda que si este contenido te gusta, no solo me ayuda sino que vas a estar pendiente de lo nuevo de este canal suscribiéndote y dando like. Lo que más me gusta recomendarte siempre es que si este contenido te parece útil, lo compartas con otro para que hagamos un efecto en cadena de cosas buenas. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio. Gracias por ver este video.